Como instituto, todas y todos los maristas de Champañat queremos darnos un espacio para conectar, reconocer y revitalizar nuestro carisma, espiritualidad y misión, y así reconocer el valor de nuestra vocación. Este año estamos invitados a vivir el Año de las Vocaciones Maristas. Con entusiasmo y mucho espíritu, queremos generar en México Marista un tiempo que nos permita reconocer, asumir y resignificar el don de la vocación que Dios nos ha compartido y hemos asumido desde nuestra persona y misión. Escuchemos el mensaje que los hermanos provinciales tienen para la comunidad. Hola, muy buen día hermanos, eh, amigos, amigas, todos maristas de Champañá. Como ya nos lo anunciaron hace un momento, bueno, pues estamos por iniciar un año de las vocaciones maristas. Una iniciativa que surgió del, del Consejo General y que nos parece que es muy buena que, que en todo el Instituto estemos con esta reflexión sobre nuestra propia vocación, sobre nuestra vocación de ser maristas, sobre nuestra vocación de vivir el carisma de Marcelino hoy, adaptado a nuestro tiempo, adaptado a lo que nos toca vivir cada día de hoy. Se trata, pues, en este año que podamos tener la oportunidad, cada uno, cada una, de redescubrir, de resignificar, de revivir, de redisfrutar. Yo sé que esta palabra no existe, pero bueno, la inventamos ahorita, ¿no? Pero que volvamos a disfrutar nuestro ser marista, que volvamos a disfrutar, que podamos compartir y contagiar a otros la alegría de ser maristas, ¿sí? Tiene varios objetivos este año, ¿eh? entre, entre ellos este, el redescubrir nuevamente mi vocación, el de invitar a más jóvenes, a más eh, alumnos, a otros laicos, a, a los hermanos mismos, a revivir y darle mucho más fuerza a nuestro ser marista. Este es el objetivo de este año, de las vocaciones maristas. Queremos que sea eso, un lanzamiento a encontrar nuevamente sentido a nuestra vocación. Y si no hemos encontrado cuál es nuestra vocación, bueno, pues que la encontremos en esto, en lo marista. Que, que descubramos, que podamos hacer visible ante los demás que ser marista vale la pena, que ser marista es padre, que ser marista es, es, es bonito, que ser marista... Eh, nos gusta y que lo disfrutamos y que queremos contagiar a otros de este ser maristas. Que nuestra vida en familia se note, que nuestra sencillez de vida sea visible, que el amor al trabajo sea muy evidente y que todo esto lo estemos haciendo muy, muy al estilo de María. La mujer que escucha, la mujer que está atenta, la mujer que camina con nosotros, la mujer que está presente, donde tiene que estar presente y donde tiene que colaborar. Bueno, pues ojalá que este año, que iniciaremos próximamente, nos ayude, nos ayude a reflexionar, nos ayude a revivir, nos ayude a que las prácticas que vamos a estar viviendo, que lo que se nos esté sugiriendo como actividades, nos ayuden a redescubrir y a vivir más plenamente nuestra vocación marista, como hermanos, como laicos, como colaboradores, como alumnos, como exalumnos, como maestros, como quienes trabajan en nuestras obras maristas, que todos podamos descubrir o redescubrir y vivir más plenamente nuestra vocación, nuestra vocación de ser maristas. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Les hago llegar un muy fraternal saludo a todos los maristas de Champañá, de hermanos laicos, justo en este inicio del año de las vocaciones maristas que el Instituto, que el Gobierno General ha propuesto y que con mucho gusto acogemos y queremos vivir. Felicidades a todos, a todas, por acoger el don de la vocación en nuestras vidas y vivirlo plenamente como se nos ha invitado a hacerlo desde que hemos sido llamados. Hace unos días también recibíamos del Papa Francisco un mensaje para la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones. Leyendo ese documento, hubo dos elementos que me gustaron muchísimo. Uno, que nos recordaba que la llamada fundamental que nos hace Él, que nos hace Dios, es hacer la única y gran, maravillosa familia que vivimos en la Casa Común de la Creación. Somos una única familia, la familia Marista, junto con la familia de la Iglesia, inserta en este mundo que Dios nos ha dado y también usaba la alegoría, la metáfora de que somos como teselas de un mosaico es decir, un mosaico es esa figura que está compuesta por muchas pequeñas otras figuras y cada una dice Francisco es bella en sí misma pero solamente podemos descubrir la gran riqueza cuando juntamos todas en el mosaico y esta teselación hace una imagen hermosa pues que es la imagen de, de la vida, del mundo que Dios nos ha dado, de este gran proyecto de fraternidad que Jesús tenía en el corazón y que quiere que todos vivamos, ¿no? que seamos uno eh, como Él lo es con el Padre. Pues ese es el fondo, el trasfondo de toda vocación y el sentido de la vocación humana y cristiana. Que este año, de verdad, de las vocaciones maristas, nos demos la oportunidad de reconocer, recuperar el sentido de nuestra propia vocación. Quizás muchos de ustedes puedan decir que son muy pequeños, que todavía no saben cuál es su vocación, eh, pues todos tenemos vocación, no hay nadie que no tenga vocación, quizás tengamos que descubrirla, quizás tengamos que discernirla, describirla, apropiarla y vivirla, ¿no? pero ya la tenemos, ahí está, y es tarea de vivirla plenamente, y caminar con ella, ¿no? eh, pues ojalá que la alimentemos, la cuidemos y sobre todo una auténtica vocación no es para sentirnos mejor nada más nosotros mismos, sino una auténtica vocación tiene que hacernos mejores personas, mejores personas en relación con quienes vivimos mejores personas en relación con el mundo en que nos desarrollamos y también la vocación no solamente individual, sino colectiva, social, etc. Que como personas, como grupos, como sociedad, vayamos viviendo mejor, pues este don de la vida, este don de la vocación que Dios nos da. Y que como maristas, pues pongamos siempre al centro y vivamos nuestra vocación al estilo de María, con un sentido privilegiado por cuidar a los más necesitados, con una centralidad, Cuidando de manera especial a los niños, a los jóvenes, y que sobre todo la vivencia de la vocación sea con un toque de entrega, de cervecialidad, de mucha alegría que nos lleve a una profunda felicidad. Pues que vivamos este año, de verdad lo vivamos con mucho ánimo, con muchas ganas, con mucha entereza y nos haga ser mejores, mejores en nuestra vida y vocación. Excelente año. Quizás estén preguntando cómo podemos vivir este año de las vocaciones maristas. Eh, tanto nosotros, Luis Enrique, como un servidor, como el equipo interprovincial, les queremos dar algunas sugerencias. Quisiéramos que promovamos el encuentro de, entre hermanos y laicos y nos enriquezcamos justo de este, de este encuentro y de este caminar y eh, compartir vocacional que por supuesto hagamos visibles la riqueza de cada una de las vocaciones de todos los que conformamos la gran familia marista, que nos tomemos un tiempito para reconocer la vocación de los que caminan a nuestro lado, en nuestro colegio, en nuestras comunidades, que podamos profundizar momentos de oración personal y comunitaria en este sentido vocacional, igualmente alimentar nuestro encuentro personal con Dios de donde emana el sentido de nuestra vocación. Siguiendo con esto que ya nos, que nos, nos comentaba Luis Felipe, pues que podamos participar en todo aquello que se nos sugiera durante este año, que compartamos nuestra alegría y nuestras experiencias de ser maristas que lo podamos contagiar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que se note que, que, no, que estamos felices de ser maristas, que, que lo compartamos, que lo contagiemos, que nos pongamos al servicio de los más necesitados, que nos pongamos en, en servicio también de nuestra madre tierra, que la cuidemos, que nos cuidemos, que apostemos por la formación, nuestra propia formación y la formación de nuestros alumnos en el carisma marista. Que vivamos contentos, y que se note que somos maristas. Para todos y todas, que vivamos un bonito y feliz año de las vocaciones maristas. Un abrazo fuerte. Un enorme abrazo, felicitaciones por vivir nuestra vocación y caminemos juntos de la mano y participando en este año de las vocaciones maristas.